Seguimos en la revista Frecuencia 12, que propone nuestro canal para hoy. A las 12 y 45 llega entre nosotros programa dedicado a temáticas de la salud, hoy hablando sobre la tuberculosis. Bueno, en el mundo de esta enfermedad se habla que hay más de 4.000 personas que mueren a causa de, estas, de esta enfermedad. Y en nuestro país y nuestra provincia no está exenta de que hay muchos pacientes. Memorias llegará a las 4 y 27 minutos con las principales efemérides de esta jornada. A 4 y 30 habrá que programa deportivo Academia Provincial de Boxeo. Háblame ahora sobre, por ejemplo, cuando alguien, algún atleta, tiene actitudes para el boxeo, quiere ingresar a esta academia, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer? ¿Lo cogen de la calle? ¿Cualquiera viene y te dice yo quiero ser boxeador? Y lo, lo inscriben, ¿cómo es? Bueno, la, la selección, eh, la entrada al centro de... Principalmente es los lo atletas que... Criterios culturales llegará a las 4 y 45, hoy hablando acerca de la gestión cultural segunda parte. Como tal, y ya les decía en la misión anterior, cómo se aplica y cómo se lleva al contexto en nuestra provincia, porque además hay una cátedra que especializada Zona Musical llega a las 5 de la tarde de este programa de hoy a todas las madres del mundo. ¿Y qué tal si lo hacemos con amor de madre, interpretada por la joven Fátima Campos? A las 5 y 30 el noticiario en directo con las principales informaciones de esta jornada. Esa es la programación que ha diseñado nuestro canal para hoy, espero que sea de su agrado. Se suman más televidentes al concurso de hoy. Yaneli Ramírez Arzuaga dice, madre, no me alcanzaría una vida para agradecerte todo. También, Idania Saldívar, madre, flor, creadora del universo. Miguel Rodríguez, madre mía, por querer cuidarme tanto, qué daño me hiciste. Eh, Alberto Jacinto Escalona dice, madre, es amanecer feliz. Caridad Santiesteban, Esteban, amor de una madre, nunca se acaba, también María Oliva dice que madre eres lo más grande del mundo Inés Medel Gómez, la mm. madre, el cariño que no acaba Eugenia García Silvera de Bayamo, el amor más grande de mi vida es la felicidad de mi madre otro mensaje es el de José García, una madre tiene algo que dio y mucho, ah, tiene algo de Dios y mucho de ángel Esperanza Tornés Palomino Eres tu madre, una amiga incondicional María Silva Hija fuiste madre, hoy eres amor de todos los seres Madre es quien todos los tiempos hace de padre Pero mira, esta no tiene nombre Esta no tiene nombre Voy a ponerla acá Y Ernestico Miranda dice Madre mía, eres una flor Hasta aquí las llamadas que hemos tenido en esta jornada Ya estoy dando las buenas tardes a mis siguientes invitados Les reitero ...a Yaima, Yaima Montero, comunicadora de la oficina del historiador, las buenas tardes, ya la habíamos tenido acá... ...que viene en compañía del de doctor en química Andrea Papi, consultor del Instituto Italoamericano... ...bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, Yaima, en la oficina del historiador se desarrollan diferentes acciones de capacitación... ...con el objetivo de ir creando las condiciones para garantizar la restauración... ...de todo el patrimonio que hoy cuenta la ciudad de Bayamo. En este sentido, se trabaja también en este curso que imparte el profesor del de Instituto Italoamericano. Coméntanos. Buenas tardes, Junel y a todos los televidentes. Eh, informarles que en la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo existe un proyecto de colaboración internacional. Eh, eh, es apoyado por la organización internacional Italo-Latinoamericana que en estos momentos eh, están impartiendo un curso de conservación del papel donde eh, se están preparando especialistas de diferentes instituciones de la ciudad que tienen que ver que tienen relación con lo que es el cuidado del patrimonio documental principalmente eh, ya sea archivístico o bibliográfico y también eh, posterior a esto se piensa trabajar con otras líneas como es la madera eh, que Actualmente tenemos un, una carpintería donde se formarán estudiantes de la escuela-taller y también prestaremos servicios a personas naturales y jurídicas que hagan trabajo de conservación en la zona priorizada. ¡Qué bueno! Profesor, ¿qué temáticas son las que se abordan en este curso para la conservación del papel? Sí, entonces... Eh, il papel è un materiale molto sensibile alla, alla variazione climatica e tutto questo, eh, la temperatura, l'umidità e eh, qui in Cuba eh, tiene un problema nella conservazione degli archivi storici che sono la storia de, del paese. E per questo con ILA, che è l'Istituto Italo-Latinoamericano, che è una organizzazione sovranazionale formata da Italia e da tutti i paesi dell'America Latina, incluso Cuba, abbiamo pensato di una red di oficina di restaurazione di papel. Esta es la quinta quinta oficina que nosotros estamos teniendo aquí en Bahía, Antes en Cienfuegos, Fuego, en Matanza, en Camagüey, en, en Santiago de Cuba. Esta es la, la quinta. Un lugar fantástico, una una, digamos una oficina que se ha colto con grande entusiasmo, bueno. eh, estudiantes muy interesados, eh, seguro que tiene la necesidad de este trabajo, seguro que tiene la necesidad de formar personas capaces de conservar tu grande, grande patrimonio cultural sí. que, tiene, que tiene Cuba, Questo e è il primo modulo. Perché in novembre vamo a fare una seconda parte, sempre relazionata con il eh, con papel, in particolare lo libro. Ora stiamo trattando principalmente documentos, documento e o calibre. E la prossima con lo libro, inquadernazione e tutto questo. In un futuro, come la, la nostra collega hablò. Vamos a empezar un curso de restauración de madera. ¿Eh? Ahora, mientras usted explicaba, pensaba lo siguiente. ¿Cómo restaurar un papel no es lo mismo o no sufre los mismos daños un documento que hemos archivado en Europa a un documento que hemos archivado en América? Por el clima. Cuba, por ejemplo, tiene una humedad relativa muy alta que... Considero puede dañar también la vigencia de, de los documentos y, y cuánto también influye en ello el resto de las condiciones climatológicas. Estamos hablando de la temperatura. Uh -huh. No es la misma temperatura que hay en Bayamo, por ejemplo, uh -huh. que la que existe en la capital cubana. Uh -huh. Cuando aquí sufrimos 34 o 35 grados en La Habana, no es así. Uh -huh. Entonces, ¿cómo esos elementos pueden incidir o no en la conservación de un documento histórico? Parece que usted ha hecho el curso, porque ya <risa> no, no, <no>. <risa> focalizó el tema, que es la humedad. humedad, eh, no tanto la temperatura, quanto la humedad. En cada caso, humedad y temperatura son correladas sí. entre en, entro ellos. El, el papel, siendo un material orgánico, eh, tiene agua como parte de sí mismo. Si esta agua sube o debaja... Eh, hacen alteraciones en el papel, Si baja lo rende más frágil, si sube lo rende más apeteci apetecible para da, da microorganismo. Uh -huh. eh non so, un microorganismo culturale, se, se, se come <ride> la cellulosa del papel. Questo eh, è, è un tema, non è un tema solo a chi, è un tema in Europa anche, è un tema in tutta l'America Latina. E eh, il problema non è tanto l'umidità, perché lo è, quanto la differenza di temperatura nel rosio, cioè la condensazione dell'acqua. Che in un paese molto umido, con umidità relativa molto alta, la differenza di temperatura è molto pequeña. Sì. Per cui, se usted va a trasladare un patrimonio culturale in un ambiente insomma climatizzato, si corre il rischio che sia ha una forte condensa di de acqua dentro il papel. Che è por mass uh, igroscopico, cioè tende ad assorbire acqua e questo può facilitare l'attacco. È un tema tutta l'America Latina perché se si non hai una, una possibilità di tenere un ambiente uh, con air condizionato, ma deve stare 960 dia all'anno per 24 mm. ore al dia, questo va a costare molto, è mm. meglio uh, hacer acciones que yo voy a enseñar la próxima semana claro. para, para conservar o para reducir este daño. En cada caso, el papel es un material muy fuerte. Eh, bien. Muy fuerte, pero pues si uno lo mantiene en condiciones normales, dura muchos años, hemos más aprendido de nosotros. En un periodo de tiempo muy corto, hemos aprendido muchísimas cosas con Andrea Papi, por ejemplo, el papel contiene agua. Segundo, que es un material duro, cuando resistente resistente cuando pensamos que una hoja de papel ah. es débil y no es así, es resistente. resistente. Caramba, qué bueno. Eh, profesor, muchísimas gracias por haber venido primero a Bayamo a impartir este curso, segundo por los elogios que tiene para la oficina del historiador de, de Bayamo y tercero, invitarlo para cuando vuelva en noviembre que visite nuestro programa otra vez. Me gusta la invitación. Y yo le convido a la, a la televisión de llegar al taller, porque hay cosas que seguro son muy interesantes de, de ver. No solo hablar, eh, sino ver. Sino ver eh. Vista, hace ah, fe. Exacto. ¿Así? Así. Qué bueno. Gracias, profe. No se vaya, quédese con nosotros. Dice Kenny Paola Arias, mi madre es como el timón que da dirección a mi vida. Andrés Maceo Pérez, de Pompita Madre, dulce esperanza de vida. Rosa Sutil Yero, sin madre no hubiera mundo. Lourdes Pompa, el amor de la madre, fiel te forma, te cuida y te da cariño hasta la muerte. Miriam Aguilar, de Jiguaní, el abrazo de una madre, es aquel que reconforta, que da energía y que transmite, vamos a virar el pedacito de papel, todo el amor del mundo. Y también Iris Paz de Bayamo, para las madres, lo traen luz al mundo y hacen posible lo impensable, eh, ya estas son todas la, las llamadas, entonces vamos a escoger el ganador, vamos a mover las tarjetas, antes permítanme felicitar a todas las enfermeras, hoy es el Día Internacional de la Enfermería, a todas muchas felicidades, en especial a mi hija que es enfermera, muchas felicidades también, vamos a vaciar allí las tarjetas que eran de Artex, eh, Yarenni también, no, no, no he terminado con las felicitaciones, hay muchas más. Yarenni compañera nuestra de trabajo, que hoy está de cumpleaños, a Andrea Papi le va a tocar sacar el ganador. Así que vaya preparándose, profesor. Porque antes, voy a aprovechar, sorprendí al profesor, para felicitar eh, por su cumpleaños a, a todas las personas que hoy están de cumpleaños. Pero también una felicitación para la enfermera Ana María, que vive en el aeropuerto viejo. Muchas felicidades. Y también a Madalena Maceo en Pedro Pompa, de parte de su esposo Carlos, de su hijo Angelito, quien la quiere muchísimo y también le felicita por el Día de las Madres. Profesor, escoja usted aquí una tarjetita y usted le va a dar o va a escoger quién se lleva el gato al agua. Puede hacer lo que quiera, vendarse los ojos. Hay una sola, profesor, por favor. Ahí, ya está. Muchísimas gracias. La ganadora es Caridad Santiesteban Paneque de Bayamo, que dijo... El amor de una madre nunca se acaba. Caridad Santi Esteban, muchas felicidades, mi amor. Felicidades a todas las madres, a mi esposa, a mi madre, a mis tías, a todas. A Yaima, que también es madre. Muchas Gracias, felicidades. Dios. Volvemos el lunes. Todos en punto de la revista que se parece a